Yo soy periodista, o era periodista en Nicaragua y ejercía, tenía un noticiero en un canal local, pues trabajaba eh, como podía, era una periodista independiente y emigré por política. Después de estudios yo hice práctica y no seguía a trabajar, porque los sueldos muy bajos de los médicos y tenía dos niños ya y tenía que buscar la vida. Mis hijos eh, desean estudiar ir a una universidad eh, allá donde yo estaba anteriormente no tenía un sueldo sino una ofrenda lo que me daban y no me alcanzaba para lograr los objetivos con mis hijos. Decidí venir a España porque por lo primero que todo porque queríame una posibilidad para mí para mi familia y porque tuve mi hija muy joven. Entonces, quería darle un, una buena vida a mi hija aquí. Un primo aquí, él lleva cuatro años. Y cuando estaba trabajando pues, en Nicaragua, él me dijo, ¿te quiere venir? ¿Quieres aprovechar la oportunidad? Y entonces pues, le dije que sí, que, te, que quería venir para construir una casa. Pues la ilusión era para hacer en la casa a mis padres. Y soy sincera, hombre, dije, me sale la oportunidad, pues me voy. Y uno de mis sueños que cumplir era eso, y lo he hecho. Porque si estuviera allí, pues no lo hubiese logrado. Y pues en esa parte me siento muy alegre. Y la verdad es que son tantas cosas a las que, a las que uno tiene que acostumbrarse, que uno, a uno le dicen, ¿te quieres venir? Y uno dice, sí, sí quiero, pero no, no piensa en tantas cosas, tantos cambios que va a tener en su vida. Con mi esposo, nosotros hicimos eh, el trato de que yo me venía. Él dijo que sí, que mis hijos se quedaban con él. Seguimos eh, en comunicación con mis hijos, aunque la relación con él se, se ha terminado, porque uno sale de su país con la expectativa de regresar eh, y a veces se pierde el, el cariño, el amor por la distancia de que uno está. Y nada, tenía tantas ilusiones, pensaba que por el idioma igual podía estudiar, igual me podría preparar más y podría más adelante trabajar en, en, en mi perfil, en, mi, en lo mío o en otra cosa que me gustase. Pero sucede que no fue pues, así como yo lo pensaba. Es duro porque a veces recuerdas Dices, tantos años estudiando y luego te toca ir a otro país, trabajar en una casa limpiando, planchando, cuidando a los niños. Limpiar usted puede limpiar fácilmente, pero cuidar a una persona mayor es más complicado. Tiene que tener paciencia, tiene que tener eh, mucha, mucha, mucho cariño para que aquella persona que esté cuidando pues se sienta bien. Porque no es llegar y yo llegar y decirle, venga, vamos, levántate, no. Yo creo que hay que tener una conversación con esa persona, el, el llegar siempre bien alegre a la casa, aunque yo tenga mis problemas, llegar a esa casa y decirle, buenos días, ¿qué tal? Y hacerle la vida más llevadera a esa persona. El cielo está en Tarantantín, Tarán Biringulador. Uh -huh. de Santantín, Tarán vinculada, El de Santantín, Tarán Biringulador. La de Santantín, Buen de Santantín, Tarán, de San tarán será. Madre, con eso me dejas quieta. yo bien. Lo has dicho muy bien. Para que tengas 99 años, mira cómo estás. Estás como una rosa. Sí, pero marchita. No, sí. si estuvieras marchita, no estuvieras aquí. <risa> una rosa marchita, soy ya. Estás guapa, Domi. Sí. Con la persona que se cuida, pues la verdad es que uno llega a entablar un lazo más allá de, de que este es mi trabajo. Les tengo mucho cariño. Cuando yo veo a la persona, yo digo, se ve tan indefensa, me da tanta pena que esté enferma. Y se crea un círculo de, de, de cariño y ya no se ve como, esta es la que cuido, es que este es mi trabajo. Yo, yo ya lo veo como que es mi abuela, porque yo incluso yo le digo a ella, cariño, yo estoy haciendo por ti quizás lo que yo no hice por mi abuela. No es fácil estar trabajando en una, en una casa a las 24 horas y no uno no sentir eh, cariño por aquella persona que cuida. Mi primer trabajo interna fue bien porque fue una señora que duré cuatro años con ella, casi los cuatro años que llevo aquí. Y fue como para mí, fue la familia que hacía mucho tiempo no tenía. y tienes que comportarte en tu trabajo y, y separar pues, tu vida personal con tu trabajo. Pero al final es que es lo mismo porque vives donde trabajas. Cuando eres tú misma, cuando te encierras nada más en un baño o te encierras en tu habitación y dices, eh, bueno, es mi momento es cuando estás a solas, cuando no estás a la vista de tu jefe o de tu jefa o de la persona a la que cuidas. Ese es tu momento nada más o cuando sales a la calle, cuando tienes las horas libres y puedes hacer lo que quieras, que al final que lo que haces es sentarte en una banca a pensar y hablar por teléfono, igual que es lo que hacemos todas las internas cuando venimos aquí, nada más intentar contactarte con tu familia o, o, o desahogarte con, con, con tus amigos o tus amigas. Siempre en los trabajos que he estado, eh, he dormido con las señoras, o sea, en la habitación, sus dos camitas, y nunca he tenido el gusto de estar en mi habitación sola, así, no. Siempre he dormido con ella, levantarme a, pues, a llevarla al baño. O si se pone mala, pues mira ya sabe, para, para todas esas cosas, estoy ahí pendiente de ella. Pero en todos los trabajos que he estado, no, no he estado con ese gusto de estar en una habitación y decir, tengo un espacio aquí para, pues no. Y el tener que despertarte tres, cuatro veces a la noche, cinco veces para estar pendiente de una persona, pues te da un, un palo que, que no, no te deja bien. Y puede caer uno en la tristeza, eh, en, en la soledad, en sentirse solo o, o, en, un, o en otras enfermedades. Que ya el médico y el psicólogo dijo que no podía estar en esa casa, y la verdad yo fui les dije a ellos que no podía trabajar porque no dormía mmm, por los medicamentos que tenía que tomar y la vida de su madre estaba en peligro. Porque yo creo que si yo no me cuido, no puedo cuidar a esa persona. Entonces, como dicen, cuidar al cuidador para después atender a la persona. No es posible desarrollar una convivencia, digamos así, más grande, con, quizás con una pareja. No es lo mismo cuando se trabaja ocho horas a cuando se trabajan 15, 16 horas al día o 24 horas al día. Bueno, nosotros porque realmente nos amamos o yo qué sé, pero él me esperaba hasta siquiera verme el fin de semana. Pues mire, el fin de semana pues estábamos juntos y las dos horas pues nos íbamos a andar los dos nada más. Aguanta uno también por la necesidad, este, porque también hay que pagar habitación, hay que buscarse la comida, su ropa. No sé, es que al final caemos en eso por la necesidad, más sin papeles. Por el temor de que lo vayan a, a denunciar, uno se, se abstiene a muchas cosas, a, a tener libre de expresión, de pedir sus derechos, porque lo primero que dicen, no, es que como tú eres indocumentada, te hacemos un favor de, de tenerte aquí sin, sin papeles, trabajando, porque a nosotros nos pueden eh, multar por tenerte a ti ilegal. Ayer hablé con una chica que no tiene, no tiene papeles y no le da ningún día de fiesta, y eso para mí es algo... Como, como una este, esclavitud. No sé si por tema de racismo besa a la persona o por discriminación besa a la persona como que esta es la empleada, tiene que hacer todo lo que yo le diga. Sí, yo sé que me están pagando para, para hacer mi trabajo, pero también hay respeto. Discriminación hay muchísima, muchísima. Lo que pasa es que a veces la discriminación es tan sutil que, que lo aceptas y te acostumbras a ello. El abuelo que yo cuidaba, siempre cuando poníamos la mesa, decía, tú eres una vaca para comer. Decía cosas que a veces a nosotros nos hacen sentir mal. Por ejemplo, decía, qué pelo tan feo. ¿Por qué no te cortas ese pelo? Ese pelo cae en la comida. Debiérate rasparme, decía. Puse un anuncio en el periódico y me llamó un señor. Un señor de ochenta y tantos años. Y me dice, mira, que yo necesito una chica, para que me ayude eh, limpiar un poco, pero no en sí me dice limpieza. Yo lo que quiero es compañía. Pero me dice, tengo que aclararte algo, que de vez en cuando a mí me da por tocar, pero que yo ya no puedo hacer nada, ¿eh? me dice. No puedo hacer nada, pero si yo te veo limpiando y yo paso, te puedo tocar. Entonces mi respuesta fue de que le agradecía mucho el haberse molestado en llamarme, pero que no me interesaba su trabajo de Este problema que he tenido ahora, pues, ha sido más que todo porque el Señor quería abusar de mí. Y yo le dije a, a su hijo y el hijo, pues, no sé. Le creyeron más a él y yo a la calle. Y yo he dicho que interna no me vuelvo a ir. Y cuidar personas así, que es un varón, no lo voy a hacer tampoco. Porque psicológicamente tengo eso. Yo soy sincera, prefiero cuidar a una persona, una mujer, yo qué sé que se creen que porque eres de fuera y, y porque eres extranjero no tienes los mismos derechos que tiene un nacional aquí. Es como, no, tú te tienes que conformar. Es lo que hay, porque es lo que te dicen. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra situación laboral? Exigir nuestros derechos y unirnos todas. Si te enfermas, te dicen, bueno, firmame aquí y patatí que te vino. Adiós. No tenemos derecho de ir al paro, ¿no? Si nos quedamos desempleados no tenemos esta ayuda. Que ya se están haciendo cosas y ya nos estamos escuchando en los medios de comunicación y eso es importante para nosotros porque se, que se hable del tema. La gente aquí lee el periódico y va al bar y dice oye, mira a las trabajadoras del hogar, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué quieren ahora estas? Y ya saben que nosotras estamos exigiendo cosas de ellos. Y que ellos la próxima vez que quieran buscar a una chica y que vean a qué tenemos derecho. Y que vean que también tenemos vos, que nos vamos a conformar toda la vida con lo que nos den, pues no. Como decían ahí, nosotros no somos esclavas. El tiempo de la esclavitud se acabó. ¿Vale? Y quiero que nos escuchen. Me ofrecieron 900 euros por 8 horas y yo me fui a trabajar. Y luego yo le he dicho, como trabajo ocho horas, ¿me puedes hacer contrato? Y me han dicho, luego hablamos. Y a, así he pasado años. Pero luego piensas en general que no estás cotizando. luego cuando vas a tener pensión no te cobras nada. Al final, ¿qué vas a hacer? No creo que el gobierno no se entere o, o no sepa o, y se hace de la vista gorda al saber de que hay muchas y muchas personas trabajando de manera ilegal en las casas. O es que no tiene ojos para ese sector, o es que le convienen otras cosas que sabrán ellos. Yo creo que los sindicatos ni, ni siquiera ni las agencias ni nada, o sea, no sirve para nada porque es como que nosotros no existimos ahora mismo. Y entonces, por eso es que mi preocupación con que nosotros nos organicemos las mismas trabajadoras de hogar para que hagamos voz al menos. El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar no es un día para celebrar, sino para manifestarse contra las injusticias que seguimos sufriendo las mujeres inmigrantes ocupadas en el sector doméstico y el cuidado de las personas dependientes. Estamos dentro de la sociedad eh, española, estamos en sus hogares, pero nuestras historias y nuestras vidas no importan y sí tiene que importar. una sola golondrina no hace verano. Cuando uno se une, si hay unión, uno puede vencer cualquier cosa, porque la unión hace la fuerza. Esperemos que cambie, hombre. Yo le pido a Dios que esto mejore para nosotros también. Estamos aquí para, para ser más que victoriosas, mujeres que podemos salir adelante.